Patricia Teherán Romero nació en Cartagena de Indias un 10 de junio de 1969. Siempre se vio su gran interés y deseo por salir adelante desde muy pequeña. Tocó el saxofón y el clarinete y se involucró con músicos populares. Luego se dedicó a la búsqueda de jóvenes con talento. Después de un tiempo encontró con Chela Ceballos una de sus inseparables colegas con la que inició su verdadera carrera musical. Gracias a la insistencia de su madre en 1988, Patricia decide ingresar al grupo de Chela, quien la invita a formar parte de un nuevo proyecto musical conformado únicamente por mujeres, en el que tiene que esforzarse un poco, pues su voz requiere de trabajo para lograr la afinación necesaria para permanecer en el grupo que se llamó Las Musas del Vallenato. En este reconocido grupo interpretaron canciones del grupo Vallenato, Los Diablitos, que para la fecha era la más sonada en las emisoras del país, una de las primeras presentaciones del grupo musical se llevó a cabo en la Universidad de Cartagena en 1989. Conocieron al compositor Rafael Ricardo, quien les ayudó a sacar su primer disco. Luego recibieron la colaboración del famoso cantante vallenato Miguel Morales, quien les ayudó a alcanzar la segunda producción. Después de seis años de permanecer con las Musas del Vallenato y grabar tres discos en el año 1993, se separa de Chela Ceballos y se une a la Virreina del Acordeón Maribel Cortina, con quien crea la agrupación Patricia Terán y las Diosas del Vallenato, conformada de la siguiente forma, Acordeón Maribel Cortina, Virreina Vallenata. Muerte y Legado La tragedia ocurrió el 19 de enero de 1995, la la artista se trasladaba en su automóvil de Barranquilla a Cartagena, luego de firmar contratos para el carnaval de Barranquilla. El reloj marcaba las 4:30 de aquella fatídica tarde. El vehículo, en que se desplazaban un Mazda 626 azul de placas PB6054, dio varias volteretas a la estallada de la llanta trasera cuando pasaban por el sitio Boca Tocino, jurisdicción de Santa Catalina Bolívar a la entrada de la lomita de arena. Al parecer, iban con exceso de velocidad. Según el animador Billy Pertus, quien viajaba con Patricia Víctor Teirón del Cristo Césped, la joven vocalista alcanzó a cruzar unas palabras con él y tranquilizarlo, diciéndole que se encontraba bien. Billy Pertus dijo ese día, me calmé cuando ella me dijo Estoy bien, pero cuando íbamos en la camioneta rumbo al hospital, hoy que decían rápido, rápido, que Patricia se está ahogando. Y al llegar al hospital universitario, luego de un rato, me enteré que había muerto. Ese día tenía que estar a las 6 de la tarde en Cartagena para abordar un vuelo que la llevaría a Meta para una gira de tres semanas con las diosas del vallenato. Patricia llegó aún con vida al Hospital Universitario de Cartagena, pero un paro cardiorespiratorio le ganó la batalla. Sus últimas palabras que, según dicen, quienes la vieron por última vez fueron «Cuiden a mi hijo que no vuelvo a cantar más». Con la cantante iban dos acompañantes, entre ellos su esposo y representante musical Víctor Sierra, que también falleció.